Sí, sí, sí, el momento de la noticia internacional, llegó el hombre de la BBC, de la CBS, de la CNN, todo eso y mucho más, de la Deutsche Welle, de la RAI, sí, sí, de Venezuela, de Colombia, y nuestro querido, oriundo, Pedro Brieger, ¿cómo le va? Mira cómo lo presenta, Hola, no, noche, Pedro querido, ¿cómo le va? Dichosos los ojos estás? que te ven, Pedro, estás? qué casual mando y que estás y hoy a esta hora. Sí, sí, viste que uno relaja. Por eso. Hoy me... las no noticias eso. internacionales eh, tienden moralmente a tocar diferentes aspectos. Nosotros vamos a tocar el lado B. El lado B. Vamos el, a dejar el, el al lado... alfa y beta, el beta me toca a mí. ¿no? Exactamente. Qué bien, la bien, gente sí. piensa que vamos a hablar de Venezuela, el conflicto <ríe> palestino-israelí. No, no. De la situación en Afganistán, en Yemen, en Pakistán. No. no. No. La semana pasada hablamos de la dama de cao, Del, del totem ese de Perú, incaico de Perú, que bajaron de la pre momia. Sí, pre Sí, exacto. Y el viernes yo estaba hablando con una profesora, sí. Ondina Fraga, y estábamos hablando Ondina. del tema del Apolo. Ondina. Ondina, Ondina Fraga, Ondina Fraga. el sí. tema del Apolo, ¿viste? La julio, el Apolo llegó a la Luna, sí. y hablando de ese tema decimos, ¿por qué nosotros no hablamos de eso mucho? La Argentina es el país de la tierra, la carne, las vacas, la leche, sí. la el trigo, la soja, y los norteamericanos se imaginan el Apolo, quieren ser astronautas, claro, decíamos... Bueno. La Argentina no hay tradición. esotéricamente estamos en la luna de Leo, entrando en la luna de Leo, que le cuento que es otra cosa. Claro. <risa> supuestamente nosotros no, no claro. estamos para eso. Por Llaman eso. A, los, a los tarotistas y te hablan de eso en vez de hablarte de, bueno, de, lo bueno, que que hablar. de, de lo que vamos a hablar sí. ahora. Exacto. Entonces, Arsat ya no tiene sentido que nosotros ah, no, no tengamos no. ese tipo de cosas. Sí. Ahora, ¿vos sabés que la Argentina sí. fue pionera? en el tema aeroespacial, no, aunque no. ustedes no lo crean. Ah, mira, vos. Los platenses saben un poco más de eso, porque ahora en el Planetario, sí. en La Plata, están mostrando algo fenomenal. No, en serio. La historia, una serie animada en full dome, esto se ve completamente sí, sí, sí, sí. en el techo al ratón Belisario. ¿A quién? ¿El ratón Belisario? ¿No del no, ratón Belisario? No, no, yo conozco al ratón Pérez, al ratón Esteban González. El ratón Belisario fue un experimento que se hizo aeroespacial esto en es... 1967. Mirá Mirá esto. El tráiler de algo que se llama <risa> El héroe del cosmos, nuestro héroe. Cuando los chicos ven esto, se enamoran y dicen, pero yo también quiero ir al espacio. Es como un caloidoscopio, ¿no? En mi época se llamaba, ¿se acuerdan? Uno, uno veía por, por ahí el caloidoscopio. Lindo, los chicos ese, pueden ir al planetario sí. a La Plata a ver esto gratis. Pocos lugares en el mundo tienen la posibilidad de ver un Ahí dibujo está el ratón. animado. Ahí lo vi pasar. Está el ratón ¿Qué ¿Pero dónde vive este ratón? Bueno, ahora ya no vive. En oh. el 67 salió en un cohete. Y quedó allá. La Argentina era uno de los pocos países del mundo ¿Mira? que tenía oh. la posibilidad de enviar un ser vivo a la, al espacio. A la, a la espacio. Es lo que se trató de hacer. Fíjate, fíjate los chicos. Encantados con al... el ratón Belisario. Es un ídolo el Belisario, un ídolo Claro, vintage, Pero esto lo, vintage. Deb claro. lo deberíamos conocer todos, lo deberíamos estudiar. Nunca por... lo escuché hablar. Bueno, ahí de, está el tema. La pregunta de... es: ¿por qué escuchamos del dulce de leche, de la vaca, de la carne, sí. de la soja? El alfajor. Del alfajor. Claro. Y no escuchamos del ratón Belisario. I don't know. Te, cuento, te cuento algo más. Sí, sí. ¿Vos escuchaste hablar del mono Juan? <risa> Pedro. No Juan el relojero, ¿eh? Me, me está nombrando eh, el, situaciones mono comprometidas. Juan. el mono Juan no lo En 1967 desconozco, el, el ratón Juan. Belisario sí. salió en cohete 1969 <risa> el mono Juan ¿El mono Juan lo mandaron a la luna? Al lo espacio? mandaron al espacio sí. en un cohete Volvió con vida Mira. el mono Juan sí. ¿cuánto tiempo Por supuesto tuvo? murió después Estuvo poco tiempo en el espacio Está en un museo en Córdoba Pobre sí. También el ratón Belisario Embalsamado, ¿no? Yo no sé si te han pero podés ver ahí ah. gran parte de lo que se usó, el arnés, lo que se usó sí. con el mono Juan. Ahora, ¿por qué lo traje esto? ¿Por Porque nosotros lo que estábamos viendo la semana pasada, hace dos semanas, algo de México, algo de Perú, algo de la Argentina, que tiene que ver con que hay ciencia y tecnología en nuestra historia. claro que sí Lo que pasa es que por lo general nos no quedamos nombran. con que... Eso no es para nosotros, claro. eso es para los países desarrollados, que tienen, la, que, sí, para... que tienen tecnología. Claro, Ahora, se... para tener tecnología, tenés que empezar y seguir. Si vos lo cortás, sí. retrocedes 20 pasos. No, tenemos. Avanzás 5, retrocedes 20. Avanzás sí. 5, retrocedes 20. Entonces los chicos están encantados. Siempre se hace hincapié en Estados Unidos y en Rusia, por supuesto. Ex ¿no? bueno, siempre Estados no... Unidos, Francia, Unión Soviética... Sí. Pioneras en los viajes sí. al espacio, agregar a la Argentina a la de Calcet. Bueno, del 60. Ag con el Belisario y con el Mono, con el Juan. Qué y qué con el Mono Juan. Así Mira. que no sé si vamos a poder ver, creo que tenemos algunas imágenes también Muéstrame. del Mono Juan, a ver si lo podemos ver. Este es Belisario, este es un ciclo. Todo de... esto tiene que ver con el Ratón Belisario, Mira. el héroe del cosmo que se lo puede ver ahora, ¿eh? En la plata. Y gratis, ¿no? sí. en el planetario de la plata. Hay que es una ir. excelente salida. Y creo que vamos a tener la posibilidad de ver también algo de Mono Juan. Ahí lo veo, Hay ¿ves? algo que está circulando, Ahí está Ahí estamos hablando el ratón. El ratón. Que vuelve del futuro, como dicen los chicos. El mono Juan ah, se puede, lo puede ver en YouTube, si lo buscan, sí. van a encontrar imágenes de los ingenieros aeroespaciales que trabajaron sobre esa idea en la década del 60, lo que significó para la Argentina ser pionera, pionera. Eso es muy en importante destacar. Además, viste, nosotros aquí en la televisión, ustedes saben que una de las premisas, y ustedes lo saben, mi querido Pedro, es informar y entretener, y si podemos educar, ¿no? De cierta Exactamente. manera, son las tres, primis, las tres premisas del periodismo. Vayan a conocerlo al ratón Belisario, aquellos que el obviamente. Ratón el héroe el, del cómo Parece un canguro, que más, un más que un ratón, parece un canguro. ¿no? Bueno, lo hacen campo. grande, por supuesto, no, para que lo los vi, chicos se acercar. Lo, lo vio orejudo también ahí sal, saltando adentro del, de la nave. Así del, que le quiero agradecer desastre. otra vez a la profesora Andina Fraga que me dijo: Pedro, pero tenés que hablar del ratón Belisario. No, ratón belisario. Los chicos tienen que saber de esto. Pueden ir que a la planta que esto, también lo podemos hacer sí. nosotros. Ahí se la vi a la madre muy contenta, mira qué contenta Oh, con tantos chicos. Yo hoy no voy ni loco. ¿Por Sin, qué no? No, porque no me aguanto a los chicos. ¿Te sentaste? Alejaste, no, no, pero. Con, veo quiero ir a ver ratón Belisario, conocerlo, pero a los chicos no lo soporto. La bueno, verdad, te lo dejo. Estaría para el lugar Ya se va, Pedro. Conocer el ratón Belisario. No, no se va, Pedro. ¿Eh? No se olviden. Ya sabe que te, usted tiene una admiradora, ¿eh? mi amiga la Molusca dice que usted es la enciclopedia viviente. Ah, es así. Bueno, no por la edad, sino por la, la sapiencia. Próxima. Hasta la próxima. Ratón Belisario, el mono Juan.